están? Otra semana más, otro jueves más aquí en la Fe de Conquista, siempre dando las buenas nuevas de rey en los cielos. Y esta semana el Señor nos trae una historia. Esta historia es de un varón que estaba enfermo eh, y su esposa estaba trabajando. Aquel varón no quería hablar ni por teléfono, no quería hacer nada. Y la esposa se enojó porque el varón no la, no, no la llamó y le dijo, estoy bien, me siento mejor, porque el Señor, el, aquel varón se sentía muy mal. Eh, ya pasaba varios días con, con la enfermedad que tenía entonces la esposa llegó de, de su trabajo y ella de mal genio decía ¿y por qué no me llamaste? lo ignoró cuando se... Y, igual de... tiene una actitud diferente se enojó porque él no la llamó entonces en, este, en ese momento él, que él, él, él se levantó de su cama le dijo ¿cómo estás? y lo ignoró su forma de ser no fue de aquella mujer que realmente como deberíamos ser como los cristianos no somos perfectos ojo no somos perfectos pero no fue la forma correcta para actuar y, y, ese, y, y en esta historia y en, ese, y en ese día que no la llamó ella normalmente uh, oró se, se fue a la cama eh, ni se despidió y hoy vemos uh, mis hermanos una comunidad colombiana una nación colombiana que está lo mismo se enojan por nada se enojan realmente de que Cristo los está llamando a lo más profundo de sus corazones, a lo más profundo de sus vidas y vemos una, una nación que está enferma y Dios los está llamando pero Dios no está actuando como esta mujer está realmente está diciendo, abro mis brazos a ti, Colombia, abro mis brazos a ti. Y por eso, eh, y al otro día, esta mujer, actuó como si nada hubiera pasado, pero oró sin, sin pe pedir perdón, sin decir, oye, de pronto exageré demasiado. De pronto en la parte de él, de pronto no, no haberla llamado, también hubo parte, parte de culpa, por eso hemos llamado el tema de esta semana, de este jueves, Despojados del Viejo Hombre. Y mira que esta palabra nos lleva al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del versículo 22 en adelante, que nos dice, vamos a leerla con toda reverencia, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante, de, ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto, fauto es engreído, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te, acorda, te, uh, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ve tu y presenta tu ofrenda. Aquí no estamos hablando de plata. Aquí no estamos hablando de dinero. Aquí estamos hablando de que cuando vamos a presentar esa ofrenda, esa oración, esa intimidad con Dios, necesitamos, necesitamos estar bien con el Señor en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos estar bien en nuestros corazones. Antes de ir a dormir con tu esposa, con tu esposo familiar, con tu, con tu, con tu vecino, necesitarás estar bien. Porque esa oración... El Señor no la va a aceptar. Primero, como dice el Padre para el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros estamos perdonando a los que a los que nos uh, nos ofenden. Realmente estamos perdonando a los que nos ofenden o estamos tratando de perdonar a los que nos ofenden, porque el Padre nos perdona cada segundo, cada minuto de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, amado Rey y nos trae una palabra maravillosa. El, el, el, nuestro amado Jesús nos dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, tú te enojas con tu esposo, tú te enojas con tu esposo, mucho cuidado antes de irte a dormir, pide disculpas si has, uh, uh, si has uh, hecho algo malo, si tú de pronto tu soberbia, como yo le digo, la soberbia colombiana, es más, es más que cualquier cosa. Por eso, despójate de, del viejo hombre. El Señor te está diciendo en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, al momento que tú estás mirando en este video, despójate de ese viejo hombre, despójate de esas malas costumbres, despójate porque tú ya no eres, tú eres ya una, una nueva criatura en Cristo. Entonces el Señor te dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano se, será culpable del juicio y cualquiera que diga necio. A su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fauto o engreído quedará expuesto al infierno de fuego. Mira que hoy vemos una sociedad colombiana, hoy, hoy vemos un ámbito colombiano que la gente que está únicamente tirando piedras, está únicamente que uh, matándose entre ellos mismos, nos está perdonando vemos una sociedad colombiana, una comunidad colombiana que realmente vemos jóvenes en las calles y te digo que el 80, 90% de esa gente que está protestando en Colombia no sabe por qué se está protestando, sino porque alguien dijo vayan a protestar, vayan a protestar. No saben el fundamento, no saben todo lo que está pasando. Y aquellas personas que están vandalizando todas estas cosas, realmente ellos creen que eh, eh, el gobierno las está pagando, no, es el mismo pueblo que está pagando. Así que aquellas personas que vandalizan, aquellas personas que no realmente están tirando piedras contra los policías, y los policías contra, los, contra las personas, no están difundiendo a nadie aquí. Sino el Señor nos está diciendo, perdona a tu hermano, perdona lo que tú hayas hecho antes de irte a dormir. Antes que se acabe ese día, te dice el Señor. Y por eso continúa diciendo... Por tanto, si, si traes tu ofrenda al altar, no estamos aquí hablando de, de plata, de dinero. Estamos hablando de una oración, de una intimidad con el Señor, que el Señor va a recibir esa oración. Pero si no lo haces, el Señor no la va a recibir. Y allí, ¿te acuerdes de que tu hermano tiene algo contra ti? Mira, el Señor te lo está repitiendo, el Señor te lo está diciendo. Deja allí tu ofrenda delante del altar Y anda, reconcílate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Realmente cuando tú vayas en esa oración Antes de irte a dormir Di a tu esposa, a tu esposo A cualquier persona Tengas algo eh, Recuerda, como la historia que comenzamos eh, en, este, en esta emisión ella se enojó porque no la, él no la llamó. Llegó de una altitud protefacta. De, de pronto de los afanes que se ven en, en, en la vida, todo. Pero eso no le dio punto para que siguiera la vida normal. Ni se despediera, ni realmente dijera, oye, lambarre la No hice lo correcto, pero antes de ir a orar, quiero disculparme contigo. O, si, o, o yo creo que tú hiciste algo que no, no, no debías hacer, no, haber, uh, ya, no me habías llamado durante el día. Uh, pido que corrijamos esto. Pero si tú te vas a orar, a postrarte delante del Señor y saber la condición que tú tuviste durante el día por una discusión, para mí, no sé, para ti, ¿qué será? Pero una, una, una discusión que realmente hay realmente problemas y hay gente que tiene problemas en el mundo a pelear por eso a discutir por eso y que el próximo día pase las cosas como si no nada no nada hubiera pasado entonces ahí vemos que una sociedad colombiana está enojada está encreída no se están pidiendo perdón los unos a nosotros sino el que dé más el que dé más démole una sociedad que realmente el que, se, el que se cole en un bus y no pague, chévere, aplaudámosle. El que realmente le dieron las, la, las vueltas mal de, de un cambio de, de un billete, si le dieron mal, no, es que el Señor me bendijo, el Señor me dio más plata. No, vemos una sociedad que no se ha despojado de ese viejo hombre. Vemos una sociedad que el que realmente engaña al otro, está bien. Vemos una sociedad que realmente no ha entendido que el que eh, debemos estar es en la presencia de Dios, no en la presencia de un hombre. Por eso, despeja, des, uh, uh, despojaos del viejo hombre. Y mira que continúa diciendo el versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel realmente eh, cuando tengas esa persona perdóname no quise tirarte esa piedra no quise hacer eso pero si no te estás uh, si te estás sintiendo bien porque de pronto eh, mataste a alguien golpeaste a alguien y te, vas a, y te vas a dormir así con esa culpa es porque realmente no te has despojado de ese viejo hombre vemos una sociedad colombiana que realmente el que, el que golpee un carro y le tire piedras, oh, aplaudámosle. Vemos una sociedad colombiana que al momento de elegir a estas personas que están en el gobierno, hurra, pero después con el tiempo se quejan porque no se han despojado de ese viejo hombre. Ese viejo hombre es que no necesitan estar con ese Padre de maldad, sino con el Padre de la verdad. Porque el Padre de la verdad es Jesucristo. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Porque ese verdad y camino de la vida nos hará libres en el nombre poderoso de Jesús. Y por eso el Señor te está diciendo en esta emisión que realmente despojaos de ese viejo hombre, porque realmente como al comienzo de la historia, vemos una sociedad que nada pasó, no me importa, el Señor me escucha la oración y ya, uh -uh, así no trabaja. Después, de, después decimos que porque el Señor no nos está bendiciendo, porque el Señor no está haciendo la obra en nosotros, miremos por qué el Señor no está haciendo la obra en nosotros. Realmente estamos perdonando, realmente estamos buscando la presencia del Señor. Y es por eso que el Señor nos lleva a Efesios, capítulo 4, versículo 20, 25 en adelante, nos dice, por lo cual, desechando, desechando la, uh, la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Somos unas novias, vamos a ser una esposa, pero somos unidos, una comunidad. Pero aquí, una vez más, el que robe, el que golpee, el que tire más piedras, el que destroce más, el que, se, el que se cole en el bus y no pague, aplaudámosle. Pongamos esos videos en YouTube y, y lo aplaude la gente. Y son sensación porque la gente se cola. Y se les dice a uno algo, ¿y por qué metido? ¿Qué es eso? Esa es la, esa es la sociedad, esa es la, la futura generación que tú quieres para esta nación o para la nación que nos estás viendo aquellas potencias. ¿Qué estamos esperando? Y continúa diciendo el versículo 26 que nos dice, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Puedes airarte, como esta mujer en esta historia, pero no pequéis. ¿Tú crees que el Señor recibió esa oración? No sé. Yo creo que no. Por eso, mejor dicho, hay que tener un corazón limpio, limpio en la presencia del Señor. No juzgamos, no criticamos. Por eso hay que tener mucho cuidado lo que, lo que decimos. Por eso hay que tener mucho cuidado a uh, lo que hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Por eso hay que tener mucho cuidado porque lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 3, mira lo que nos dice, Mas cuando tú... Des limosna, no sepa la izquierda lo que hace tu derecha. Esa limosna, es esa acción de lo, que está, de lo que estás haciendo. Lo que tú hagas que no sepa tu izquierda lo que haga la derecha. Ten mucho cuidado en el nombre poderoso de Jesús. Siempre le da esa gloria, siempre le da esa honra a nuestro amado Rey. Siempre, eh, siempre está dispuesto a perdonar. Dispuesto a cambiar dispuesto a despojarte de ese viejo hombre en el nombre poderoso de Jesús. Amado Señor, poderoso Rey, Tú nos estás hablando lo más profundo de nuestros corazones como siempre lo haces y vemos que una sociedad colombiana no se quiere despojar de ese viejo hombre, no se quiere despojar de esa violencia, no, se, no quiere ser realmente, ser esa persona realmente que está diciendo, bueno, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer algo diferente en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor te está invitando en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, en el momento que tú nos estés viendo, a que, a que ayudes a marcar la diferencia. Por eso, despojaos de ese viejo hombre. Te invitamos. Aquí oremos. Amado Rey, poderoso Señor, en este momento, Señor, te damos gloria y honra y poder, Señor. Amado Señor, te queremos dar gloria, Señor, y queremos para el celestial esas cosas, esas pequeñas cosas, Señor, que. Nos alejan de ti, Señor. Esas pequeñas cosas que nos alejan de tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, salen fuera de nuestras vidas, salen fuera de nuestra mente, de nuestro corazón, Padre Celestial, de nuestro espíritu, de nuestra alma, amado Señor. Te pedimos por estos jóvenes colombianos, estas nuevas generaciones, amado Padre Celestial, que realmente entiendan lo que, lo que están haciendo, amado Señor, porque ahí, como, como tú nos decías al comienzo, hay un porcentaje tan grande que no saben realmente lo que están haciendo, Señor. Únicamente salen a las calles. Salen a las calles y no entienden el por qué se está protestando, amado Señor. Padre amado, que estas manifestaciones no sean a un nombre. Si esas manifestaciones sean una caminata, Señor, a buscar de tu presencia, a buscar más de ti en el nombre poderoso de Jesús. Amado Rey, te queremos dar gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, nos veremos en otra emisión, aquí en La Fe que Conquiste. Siempre, dale esa gloria, dale esa honra y el poder a nuestro amado Señor, porque recuerda, estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones y síganos en nuestras redes sociales y dale like, te hago un comentario y siempre... No te quedes con esa palabra en tu corazón. Compártela. Bendiciones.